Puedes estar viendo este video, entre otras cosas, gracias a la vida que te da el corazón. Pero, ¿sabes qué es lo que lo hace palpitar? Si todo lo que podemos hacer es gracias a que el corazón permanece en esa función de pulsar, ¿no te parece que sería importante conocer el poder y el misterio que se encuentra allí? Si tú eres una de esas personas que sabe que como seres humanos en este momento necesitamos un proceso de apropiarnos de nosotros mismos, de saber lo que somos, para dónde vamos, recuperar la conciencia sobre nuestro potencial y usarlo de la mejor manera, si sabes que es necesario que nuestra mente se reeduque y se entrene para sacar todo de nosotros, todo lo que podemos hacer, que nos ayude a ser felices, a crear el estilo de vida o la experiencia de vida que de verdad nos merecemos. Si crees que es necesario que como seres humanos profundicemos en lo que somos, sin duda, te lo digo, sin duda, el camino es ir hacia el corazón. Y el camino de ir hacia el corazón incluye conocer el corazón. No es cualquier cosa hablar sobre por qué palpita el corazón. Debes tener en cuenta que el poder del corazón está en el pulsar. Fíjate que un cadáver, una persona que haya fallecido, también tiene corazón como lo tienes tú, como lo tengo yo. La diferencia entre nosotros y ese sujeto, el cadáver, es que en nuestros corazones hay pulsar y en el de él ya no hay la vida reside en el pulsar y el poder del corazón reside en el pulsar. Por eso es demasiado importante que nos preguntemos sobre él y que profundicemos en él. Para comenzar, tengo que decir entonces que aquellas respuestas, esas dos, las más comunes que se mencionan, que es el cerebro el que hace palpitar el corazón o que es la sangre, las dos son falsas, no esas. El corazón palpita porque es autónomo, tiene un mecanismo propio, independiente que le permite palpitar, normalmente se conoce como el marcapasos natural del corazón pero tiene otros nombres más científicos como por ejemplo el nodo sinusal o el nódulo sinusal, otras personas también lo conocen como el nodo o nódulo sinoatrial, este componente de nuestro corazón tan importante está ubicado en la parte derecha superior de nuestro corazón justo en la aurícula derecha, en la parte donde se está empalmando con la vena cava superior, la que trae la sangre desde la cabeza hacia el corazón, desde toda nuestra parte superior y viene el corazón. Ahí donde entra el corazón, ahí, a un costado, está el nodo sinusal. Una pequeña masa, un pequeño tejido que está allí de aproximadamente 3.5 milímetros de diámetro y compuesta de un grupo de células especializadas, únicas en nuestro organismo, que tienen el potencial de generar el pálpito del corazón. Su mecanismo es impresionante, es hermoso, porque de manera automática, sin que tenga que intervenir el cerebro, generan un impulso eléctrico que puede estar alrededor de los 2 voltios, 2.5 voltios, para hacer que tu corazón palpite aproximadamente 60 veces por minuto. Entre 60 a 72, y si se acelera, puede llegar a pasar de los 100. En un día puedes estar palpitando entre 100.000 y 115.000 veces, y en una vida promedio llegarías a palpitar 3.000 millones de veces. Todo eso gracias a ese impulso eléctrico que en un día genera la potencia, la fuerza, como para mover un automóvil 32 kilómetros. Es eléctricamente un impulso 60 veces más poderoso que la electricidad que tiene el cerebro. Y todo es generado, el primer impulso, desde esa pequeña masa que se llama nodo sinusal o nódulo sinusal. Con unas células especializadas que tienen la función de polarizarse y despolarizarse. ¿Esto qué significa? en términos más sencillos se cargan y se descargan de energía a través de un baile es una danza es un espectáculo que ocurre entre estas células con cuatro elementos de la tabla periódica que influyen con sus átomos dentro de esta carga y descarga de energía tenemos en ellos el sodio el potasio el cloruro y el calcio estos cuatro elementos con sus átomos hacen presencia dentro y alrededor del nodo sinusal. Y la danza de la que te estoy hablando consiste en que en un momento los átomos que están presentes dentro de la célula las cargan positivamente. Luego de un momento la carga negativa que se encuentra afuera ingresa la membrana, las membranas celulares permiten que entren, que en general el cloruro es el que tiene la carga negativa y al ingresar a las células las cargan negativamente y cuando vuelven a salir generan la despolarización. Cuando estas células sacan la carga negativa producen la corriente eléctrica que desde el nodo sinusal comienza a hacer un viaje. Recorre en primer lugar las aurículas que son las cavidades superiores del corazón donde llega la sangre. Entonces recorre la corriente eléctrica a través de los filamentos del tejido especializado para conducción eléctrica que tiene el corazón primero en las aurículas para que la sangre baje hacia los ventrículos y aquí sucede algo hermoso, espectacular, hay un segundo nodo en el centro del corazón, justo donde se van a unir las aurículas con los ventrículos hacia el medio del corazón, se llama el nódulo aurículo ventricular, precisamente el nombre lo indica, está conectando todas estas cavidades y lo bello que pasa aquí es que el impulso que viene del nodo sinusal en este segundo nodo que es... 40% más pequeño, hace una pausa. tiene que hacer una pausa. Una pausa de aproximados 0,13 segundos. El impulso eléctrico se detiene allí para que las aurículas tengan ese tiempo para evacuar la sangre que tenían, terminar de bajarla hacia los ventrículos, antes que las dos válvulas que existen allí, entre aurículas y ventrículos, se cierren y la sangre queda en los ventrículos. Si no existiera esa pausa, nuestro corazón tendría fallas y no podríamos vivir. Es un mecanismo perfecto de sincronicidad. Luego de la pausa, el impulso eléctrico continuará su camino. Este segundo nodo, el nódulo auriculoventricular, también tiene la capacidad de repolarizarse y despolarizarse. Entonces, cuando recibe la carga y la contiene, luego la va a soltar y va a continuar su recorrido por el medio del corazón hasta poder ramificarse, y llegar al ápice, a la punta del corazón, ramificarse y generar el impulso, la fuerza para que el corazón saque la sangre de los ventrículos y la mande, por un lado a los pulmones y por otro lado a tu organismo. Así funciona más o menos el pálpito de tu corazón, de mi corazón, es un impulso eléctrico que tiene mucho que ver con lo que hablo o con lo que muestro del relámpago, hay un relámpago metido en tu corazón. Hay una nube que se expresa allí en lo que comenté, que se llama el nódulo sinusal. Y desde allí se genera la descarga eléctrica. Recorre el corazón, todo el músculo, pero a través de un tejido especializado. Unas células únicas en su composición, que tienen esta propiedad de conducir la electricidad. De ser excitadas por esa corriente. Y de responder durante toda nuestra vida sin parar porque de ello es que dependemos. Y muy hermoso es la forma como esto comienza. Desde el día 17 de la gestación comienzan a aparecer estas células y ellas, mientras van apareciendo, ya tienen impulso, van brincando. Parecen que fueran cabritas, ¿cierto? O que fueran ciervos que van brincando, venados brincando, celulitas. Y se van reuniendo desde la periferia, se van reuniendo, se van buscando... Hacia allí, hacia el, el túbulo inicial que se va a convertir en nuestro corazón que desde la semana 20 comienza a conformarse ya el túbulo recogiendo estas celulitas que van brincando y que va desarrollándose aproximadamente hasta el día 50 a 54 es como donde, donde el corazón tiene ya una propiedad más fuerte para acompañarnos en gestación, porque el corazón que tenemos ya como adultos e incluso como niños, está completo solo luego del nacimiento. Pero eso te lo voy a explicar en otro video donde te voy a mostrar cómo se forma el corazón cuando estamos en proceso de gestación. Hoy quiero que valores el hecho de que esas células especializadas desde el día 17, con esa memoria innata de pulsar, se van buscando y cuando se unen, se sincronizan y comienzan a generar la danza con estos elementos, con estos átomos, para que tu corazón se. Ele repolarice y despolarice y con esa carga eléctrica permanezca funcionando. Alrededor de esta descarga eléctrica se genera el campo magnético del corazón. Un campo que solamente en el área magnética es 5.000 veces más potente que el, el magnetismo que tiene el cerebro. De ahí surge entonces ese potencial eléctrico sumado al magnético el campo electromagnético que nos rodea. Un campo muy importante para nuestra vida, para la transformación que estamos buscando y para vivir desde el corazón. Pero de eso también te voy a hablar en otro de nuestros episodios del blog Más Corazón. Ahora, quiero que tengas muy presente lo que acabo de mencionarte acerca de las primeras células, estas células especializadas para generar el pulsar. Cómo aparecen con una memoria predeterminada, clara, para generar esa función. ¿Pero qué es lo que ordena todo esto? Porque ten en cuenta que son de las primeras células que comienzan a tomar su lugar desde el día 17 para la conformación del cuerpo. Y que ese pulsar, desde el momento que está listo, comienza a guiar la conformación de todo tu cuerpo. Eso quiere decir que el pulsar como tal es una manifestación de la memoria cuántica que antecede la formación del cuerpo. Sí, escuchaste cuántica. Porque la cuántica está en todo. Toda esa formación subatómica de partículas de energía es lo que permite la conformación de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Y desde el corazón tiene una función primordial. Porque ese pulsar que comienza a generarse va a generar el ritmo, la musicalidad, la armonización, la sincronicidad entre todos los elementos que van a componer tu cuerpo por eso son células muy especiales, muy importantes. Es necesario decir que esa memoria que manifiestan estas células para pulsar es una expresión desde esa dimensión espiritual de la cual viene la vida. Recuerda que me mencioné una nube de la cual sale el relámpago. Hazte cuenta que esa nube es esa dimensión profunda de lo que también llaman el campo cuántico o el campo holográfico un campo de información más allá de la materia, más allá del tiempo, el espacio, más allá de esta dimensión, pero que es ese más allá que está en todo, tras de todo y del cual proviene el orden, el propósito, la inteligencia, el espíritu, la vida de todo. Lo que te estoy diciendo es que para mí hay una conexión de estas células y del nodo sinusal como si fueran un puente a esa dimensión profunda de lo que somos como espíritu, de lo que somos como seres. Porque es una enorme convicción para mí que soy más que el cuerpo, que soy más que la mente, que soy más que las emociones que tengo, más que el nombre, mi nacionalidad. Soy una presencia, un ser que se siente aquí, que se expresa a través de este cuerpo y que le está dando la vida a este cuerpo. Pues bien, esa memoria de ser que soy yo, trascendente más profunda que le da vida a este cuerpo se la da a través de esas células del corazón quiere decir que el nodo sinusal trabaja como un, un puente una conexión entre la dimensión espiritual de lo que yo soy en mi ser hacia la dimensión física del cuerpo que estoy usando y trae esa energía esa luz desde la dimensión del ser que soy y la convierte en la energía que alimenta el corazón para que el corazón impulse sangre aunque no es su única función, genera la energía y la sincronicidad que organiza todo el cuerpo para yo poder expresar, para que tú puedas expresar. Por eso es que la inteligencia del corazón es ante todo una inteligencia espiritual. Y por eso, cuando tu mente aprende de tu corazón, lo conoce, lo escucha, se acerca a él y lo sigue, comienzas a conocer lo que es tu esencia. Comienzas a recrearte en lo que es tu ser